Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, eh, decía Buda, cuando frieguen los platos, friega los platos. No exactamente así, pero a, aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que te centres en lo que estés haciendo. Si estás yendo a por setas, vas a por setas. Si vas a por Rolex, vas a por Rolex, ¿no? Como dice el chiste. Entonces, eh, estate a lo que estás, porque el que mucho abarca, poco aprieta... Y si te vas a por demasiadas cosas, quizás, quizás la estés cagando. La diversificación es una de las grandes falacias del trading. Evidentemente hay que diversificar. Pero es que he estado viendo algunos que es, que es una auténtica locura, es decir... Eh, casi, casi, casi, casi que tienes que dividir tu cartera en mil piezas distintas. Y esto no es verdad, esto no es así. Cuidado con el exceso de diversificación, porque te lleva a un exceso de tokenización. Eso en cuanto a, a la parte cripto, en cuanto a la parte de stocks, también te lleva a un exceso de empresas que tampoco es que valgan demasiado. Evidentemente, saber en todas las empresas cuestionabas y en todas las en todo lo que compremos, nos podemos equivocar, pero tampoco, ¿vale? Céntrate en algo: cuatro, cinco valores, seis valores, tampoco tenemos carteras gigantes como para pensar en mucho más, ¿vale? Y a partir de ahí, anchas castillas, haz trading, haz hold, cada uno con la estrategia que quiera. Hay gente que le gusta hacer TCA, pues haces DCA y ya está. Cada mes vas comprando un poquito y punto, que tú quieres esperar un momento más adecuado, pues espera ese momento que tú no quieres esperar, eh, quieres esperar hasta que el mercado de, de verdad señales de subida, eso es lo que yo hago por ejemplo en cuanto a las altcoins ¿vale? pero bueno, eso ya cada uno que lo, eh, lo decide ahora vamos a ir eh, a lo que estáis esperando, que es el sorteo de las dos plaquitas la de material Ether, la de Ethereum y la de material Crypto, vale, que viene virgen para que grabes por detrás lo que quieras um, y ya digo a los amantes de lo ajeno lo digo porque es que no es el primer sorteo evidentemente, hace muchísimo tiempo que no hacía ninguno pero empiezan a escribirte enseguida eh, con cuentas falsas le ha tocado a Pepito Grillo pues enseguida se crea en la cuenta pepitogrillo gmail.com y ya os digo de ya que no perdáis el tiempo, vale, porque vamos a comprobarlo contestando, recordar al que le toque, tiene que contestarme a una pregunta que lo, yo le haga en ese comentario de ese vídeo. ¿Vale? Con lo cual así comprobamos perfectamente el usuario y a partir de ahí me das el correo electrónico y ya, que ya empezamos a, a hablar. Pero si no se hace esa comprobación, evidentemente no se sabe que es justo esa persona. Es que hay, hay mucho listo, hay mucho listo. ¿vale? Y bueno... Pues, eh, ya estamos, ya, ya, ya estamos curados de espanto en ese aspecto. Así que no hagáis tonterías, porque perder el tiempo, lo perder a los demás, no creo que sea el premio que nos merecemos los que estamos aquí al otro lado haciendo pues eh, algunas cosas. Bien, he eh, dicho esto, vamos a por el sorteo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita Ahí está, pues eso, suscríbete y dale a la campanita Que si no te vas a perder un montón de cosas Bueno, eh, voy a copiar el link del primer vídeo uh, A ver, obtener enlace para compartir Voy a pegarlo aquí y qué vamos a sortear vamos a sortear primero pues la que tengo a, la que tengo la primera que es la, la del material cripto vale vamos a sortear la chapita que viene para grabar tus 24 palabras o 12 o las que sea que tenga tu wallet con el bolígrafo y todo vamos a sortear esta la que abrí el otro día <ríe> para mostrarosla. la placa está virgen dentro entonces bueno eh, tenemos los comentarios, eh, 155 comentaristas diferentes, eso está bien, un solo premio, suplentes, aquí no hay suplente que valga, o le toca uno o repetimos. Así que venga, vamos a darle a elegir ganador, a ver qué nos dice esto, clic, se pone aquí a pensar la máquina y nos dice, resultado del sorteo ha sido a Joaco, vale. Joaco, Joaquín, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. comentario, felices fiestas, ¿qué te parece tal si bajará a 11.000? Anda, mira, me acuerdo perfectamente de este comentario. Sí, señor. Vale, eh, voy a duplicar la pestaña, vamos a duplicar pestaña, vamos a cargar aquí el resultado del otro, porque es que ahora sí me los guardo por separado, y vamos a copiar y pegar el link, a ver, este, el de última oportunidad, el de ayer, uh os recuerdo mientras tanto por cierto que si alguien quiere obtener el enlace para compartir eh, para los que estáis pensando todavía en comprar algún algún curso algún script eh, mañana bueno mañana por la mañana si sí, mañana por la mañana eh, ya aquí van a retirar la oferta que hay a día de hoy así que bueno es lo que es lo que hay hasta el año que viene ya no tendremos más descuentos eh, bueno este es el link vamos a cargar los comentarios a ver qué qué nos cuenta en este caso, 202 comentaristas un poquito más un poquito más, lo de última oportunidad con el grito ha, ha funcionado y vamos a elegir ganador, tacatás a ver aquí, tacataca, taca, taca, taca, y nos dice Chus Finance Chus Finance, este año ha sido de aprendizaje brutal con este invierno cripto, vale efectivamente, ha sido un pedazo de de, de año para esto vamos a ver que sin abrir el enlace, quiero ver aquí el, ah, bueno, ¿a dónde me lleva? Al este... Ah, Chus Finance, aquí lo tenemos Es arroba Chus Finance Vale, entonces, por un lado eh, Chus Finance y Juaco, ¿vale? Escribirme en este mismo comentario ¿Vale? Donde os ha tocado eh, A Joaco, recuerdo Le ha tocado la de Material Cripto Y a Chus le ha tocado el, la, la de Ethereum Entonces, escribirme un comentario Con vuestro correo electrónico ahí Y ya os, ya os eh, contesto yo y listo, y a partir de ahí empezamos en, en cómo os envío y cómo os llega la plaquita. Así que vamos a ir ahora a por el señor Bitcoin. Bueno, primero el S&P 500, que está sin abrir, entonces ya en cuanto abra por la noche lo veremos. Eh, por, la, por la parte que le toca a Bitcoin, sigue a la espera. Recordamos que... Eh, vamos a verlo por aquí arriba. donde lo tengo? Aquí. Eh, cerró en 16.780. Estamos un poquito arriba de donde cerraron los futuros del CME, que igual me que el SP500 se abrirán dentro de nada. Eh, ¿Qué hemos hecho? Como decía en el corto, hemos hecho el pullback que hablábamos ayer, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Hemos hecho el pullback a la línea de tendencia RSI, luego hemos vuelto a la zona de 50, hemos intentado ir al alza, no hemos podido, pero sí lo hemos recuperado. De momento hemos recuperado la zona de 50, estamos ahí, vuelve a ser resistencia. Vamos a ver si la pasamos definitivamente y podemos tener una pequeña sorpresa al alza o... Eh, todo lo contrario, porque puede irse todo lo contrario. Es decir, mientras no pasemos de 50, claramente, y fijaros cómo estamos: 4 horas 50, estamos ahí pegaditos. Una hora igual, estamos pegaditos a 50, estamos un poquito por encima, pero bueno, todavía con, con nada claro, sino que bueno, pues tenemos una línea de tendencia descendente, que es la que hay que con claridad romper. De momento está rota, vamos a ver si, si sigue al alza. Y en diario. ¿Vale? Estamos tres cuartas de lo mismo, un poquito por debajo de la zona de 50. Es decir, que ningún rango horario de los principales que utilizamos, eh, ni mucho menos en semanal, estamos en una zona de construcción. Eso es súper importante. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para que en semana pues, podamos empezar a ver algo, en diario, fijaros... Vamos a verlo. Aquí, desde esta zona se ve bastante bien. Fijaros cómo... Voy a coger aquí. Toda esta zona, ¿vale?, Estamos principalmente por debajo de 50, quitando los dos, vale, este, este punto y este otro punto, vale, alguna salida por encima, pero estamos mucho tiempo por debajo, quinto invierno, vale, y sin embargo, en esta otra zona, vale, estamos mucho más tiempo por encima que por debajo, hay mucho hueco aquí abajo, vale, y todo este hueco que hay aquí abajo lo tenemos ahora aquí arriba, entonces, Aquí estamos subiendo, en esta zona, aquí estamos trabajando en la parte inferior, sobre todo, estamos bajando. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque, ¿qué suele buscar el mercado para meterte una bofetada? Pues salidas de este tipo, Ves, cada vez que hemos intentado salir, nos hemos ido abajo. vale. Luego tonteo, fijaos todo lo que subió el RSI, sin embargo, como lo, lo plano es que estuvimos. Lo, que, lo cual nos decía que nos íbamos a meter un castañazo, efectivamente así fue, luego nuevamente otra salida, otra vez para abajo, otra salida de precio, otra salida de R6, otra vez para abajo, ¿vale? Entonces, ahora estamos en una zona en la que si hay una salida y no es consistente, volveremos a meternos otro castañazo. Vale, entonces, estaros muy atentos a eso porque esa es una de las claves. Eh, en los próximos días, y no quiero, tampoco quiero dar mucho coñazo en estos días de Navidad, son días de vacaciones, eh, para estar un poquito tranquilos, creo que es mejor, creo que esperaré a partir del 2 de Enero para daros objetivos. Yo creo, en el vídeo de ayer hemos hablado, en los comentarios mucho, ¿no? de objetivos de, de este año 2022, que ha pasado. Eh, y bueno, me alegra que muchos hayan conseguido objetivos, otros por desgracia no bueno, pues, eh, algunos seguro que has conseguido algo seguro de que has conseguido pero, más allá de eso eh, el más repetido es el tema de la paciencia, el del saber esperar el momento adecuado y eso, de verdad que para mí eh, para mí es cumplir también un objetivo que vosotros hayáis cumplido ese objetivo y, y siguiendo el canal eh, jodo, de verdad que para mí es es... se me hincha el pecho, es decir Always, always. Fantástico, ¿vale? Eh, creo que es eh, pues una de las premisas del canal. Invierte con mucha cautela y que la paciencia te acompañe. Pero para que la paciencia te acompañe, tienes que cultivarla. Y por lo que he visto, la habéis cultivado muchos. Eh, estáis sabiendo esperar momentos más adecuados, cosa de que me alegra muchísimo. Y bueno, pues gente con mucha liquidez esperando el momento. Eh, otro, bueno, pues con menos liquidez, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ya, ya sé que hubiera estado mejor que el, el, el YouTube te hubiera dado a conocer el canal antes, yo qué sé, o otros dirán, ¡Eh, por culo que no es un pesado. Pues bueno, hay de todo, hay de todo. Pero bueno, en general me alegro eso, que, que hay es cultivado esa paciencia. Entonces, de momento, Bitcoin eh, no nos está dando ninguna señal. Estamos como un domingo a la noche en este momento, vamos a irnos aquí a una hora a verlo. ¿Veis? Totalmente plano, encefalograma plano, no hay absolutamente nada que hacer. Cruzó la línea, ¡ay, que cruzó la línea! Ha hecho pullback al ¡ah, precio también. Pues bueno, ahora esto podía hacerlo porque teníamos tantos días de festivos, tantos días sin, sin actividad, que es normal. A ver con qué ganas abren las bolsas en Estados Unidos ahora dentro de un ratín cuando les toque, les toque empezar a abrir a los futuros. Eh, en cuanto a Ethereum, pues ha hecho tres cuartas de lo mismo. siguen esta línea muy plana. A mí estas líneas no me suelen gustar nada. Ni un... pero nada. O sea, de verdad que eh, si lo vemos en Bitcoin también en diario, esto, aunque esté por encima de esta zona del TP1 que ha sido eh, zona de resistencia, zona de soporte, no lo estamos perdiendo, pero tampoco estamos haciendo absolutamente nada. Y esto, mmm, la última vez que pasó esto, así un poquito, a ver, más duradero, en este caso tampoco ha durado tanto, digamos, ¿vale? bueno, apenas cinco días, eh, pero bueno, cinco días sumado a lo que ya llevamos aquí pla planito, tal, eh, cada vez que pasan cosas de estas, vienen tonterías de estas. ¿Vale? y es un poco lo que hablamos, si no somos capaces, ni tenemos volumen, ni tenemos fuerza para seguir arriba, pues nos aburrimos, bajamos a buscar dinerito, y una vez que lo encuentre de verdad, será cuando, cuando rebote, pero también la economía tiene que dar otros visos, el total market, bueno, se mantiene ahí, ahí más o menos paralelito, bueno, hemos dicho Ethereum eh, rojito, y bueno, pues la dominancia de Bitcoin, aquí la tenemos pues, igual, en horizontal sigue haciendo su banderita un poquito paradiña, pero bueno, está por encima de una zona de soporte importante. Vale, está por encima de este máximo. Fíjados, vale. Con lo cual, pues, si, si está por encima de ese máximo, doble techo no ha hecho. Nos puede hacer un bar Simpson e irse para abajo, por supuesto que sí. Pero lo más normal es que cuando acumula aquí un poquito, veis cómo está bajando el RSI? está cargando en tira china para hacer pum y e se otra vez arriba. ¿Esto quiere decir que Bitcoin subirá? No, para nada, no tiene por qué subir el precio del Bitcoin, todo lo contrario, es más fácil que baje, y que el dinero se refugie una parte en Bitcoin y otra parte en stablecoins, es lo que suele pasar. Veremos, a ver, el dólar index, pues bueno, ahí está le queda un montón de la semana, no tiene nada que hacer. Y One Earth, anda, mira One bueno, Earth, ahí, después de que intentó, ahí, está intentando abrazarse. En cuanto a las altcoins, vamos a ver las más negativas, pues Mir, Cage, ahí, bajando otro poquito, ANC Atlas y One Earth, que es en la que estamos. Eh, KLV, bueno, tampoco hay nada de los más importantes aquí, pues eso, Mainframe, y, bueno, yo siempre digo, yo digo de las más importantes o menos importantes, depende de cómo sea tu cartera, porque entiendo que para cada uno lo más importante es la que tiene su cartera. Pero, chicos, chicas, hay que irse a la realidad, hay que irse a ese top 20, top 25, como mucho. Aunque en estos momentos yo soy top 3, <ríe> básicamente. Eh. Eh, inclusive top 2. <ríe> Por la parte positiva tenemos a REN que vale, está bastante bien, está subiendo como un 40% casi casi casi casi ha intentado pasar la, me, la EMA 20 se ha ido un poquito de varita porque justo se venía la EMA 20 en la zona E donde se ha apoyado una y dos veces y ahí es donde está el precio de momento así si puede cerrar aquí y cerca del borde para ir a intentar atacar la de 50 si el mercado se va bien, velas también ha subido un 12% al menos, al menos claro, esto es lo de siempre en Vitrex, eh, de cuál te fías? de los dos eh, Ripple, 6% parece que Ripple quiere no perder esta zona de soporte es una zona de soporte bastante importante ¿Vale? fijaros cómo ya fue resistencia 1, resistencia 2 viene, viene muy muy de lejos ¿Vale? estamos hablando del año 19 ya, ya tiene tres añitos esta zona entonces fue una resistencia muy muy importante, fue un punto de apoyo también muy importante aquí antes de volver a ir al alza en toda esta zona se ha soportado muy bien, Al alza, voy a la resistencia, vuelvo a soportarme, vuelvo a soportarme. Y si las cosas van bien, podrá... Pero claro, jeje, eh, tenemos que pasar más o menos, ¿vale? Esta zona de 37, es este apoyo que hay aquí, es resistencia, es todas estas zonas. Si la pasásemos con un poquito de... Fijaros, cuando tengamos una ruptura de una zona que es importante, como pueda ser esta en este momento dado, si tiene volumen a la ruptura, ¿vale? es posible que podamos llegar a la resistencia que tenemos, que ya la ha marcado y ha dicho, eh, otra vez nos vamos para abajo. Si no hay volumen, pues lo más fácil es que nos vengamos abajo y por lo menos otra vez a la zona de 0.29. ¿Vale? Tener, tener siempre eso en cuenta, pero es que muchas veces eh, se nos va la olla, empezamos a mirar cosas, eh, Esto, joder, esta media, esta resistencia, pero no nos fijamos si cuando hemos roto esa zona, ¿vale? En la que, bueno, aquí se ha soportado, ¿Veis? Aquí ha sido una resistencia importante, resistencia, otra vez resistencia aquí. Entonces, si la pasamos mañana, imaginamos que mañana pasamos y lo venimos hasta la media de 200 y se nos queda ahí, pero ha tenido una subida de volumen importante, ¿vale? Y el RSI también empieza a irse por encima de 50, pues a lo mejor sí que nos podemos empezar a pensar, bueno, de momento tendríamos que pensar en la media de 100, ¿vale? Las cosas como son, hay que ir ahí. Pero, a lo mejor después ya podemos pensar en iniciar otra vez a los 0,50, que sería un pepinazo súper importante. Fijaros que de donde estamos eh, es un 36%, aproximadamente, la parte baja de la, de la zona de resistencia. La parte alta, evidentemente, mucho más. Pues bueno, tener en cuenta mucho esas cosas, ¿vale? Eh, igual que cuando rompemos cualquier eh, media móvil, cualquier eh, soporte o resistencia, siempre el volumen... Digo, ¿Ha habido chicha? Sí. ¿Ha habido limonada? No, pues no es bueno. No te fíes. Vale, dicho esto, poco más hay que añadir. Si es que el mercado, estamos parados, estamos en Navidad. Tampoco nos vamos a enrollar demasiado. Enhorabuena a los premiados. Y haremos más sorteos, no os preocupéis. Estaros muy atentos. Eh, estar suscritos que iremos haciendo cositas. Si esperemos que este año vaya a entrar nos lo permita. Y bueno, ir pensando porque os lo preguntaré. Os lo preguntaré a primeros de año los propósitos para el que viene, que creo que son importantes, sobre todo porque de vez en cuando hay que recordarlos. Así que, chicos y chicas, no me enrollo más invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.